Hola, hola, hola, hola, hola, queridos compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Marcelo Cheiro Díaz, el astrólogo peronista. Bueno, vamos con el video de hoy. Hoy, la clase 257, ya 257 clases de 320 que vamos a hacer. Ya manejás los conceptos básicos de la astrología. Hoy vamos a ver este sol en Leo, en casa 7 en Leo, la casa 7 también en Leo, entonces, y el sol en casa 7. Vamos a ver cómo se combina eso con una frase clave o con varias frases claves. Vos podés inventarte tus propias frases claves a partir de las palabras claves que podés tener en el manual de astrología, que te lo puedes bajar gratuitamente en PDF desde acá, desde patagoniaastral.com, patagoniaastral.com, te bajás el PDF gratuitamente, o también lo puedes comprar en papel, si querés, pero no te es necesario, lo tenés gratuitamente en PDF, porque así es la enseñanza eh, peronista. Eh, los que pueden, lo colaboran y los que no pueden entonces eh, lo tienen igual toda la información. Bueno, vamos con el sol en casa 7, afectivo, equitativo y sociable. Ahora, esa casa 7 en Leo los hace cálidos, generosos, elegantes. El sol en Leo los hace líder, fiel, noble o arrogante, tirano, orgulloso. Y o oh, sería ahí. Entonces, si tenés un sol en casa 7, esa casa 7 está en Leo y el sol también está en Leo, es posible que estés ante un líder equitativo, generoso, muy preocupado, de su elegancia o de su forma de presentarse o su, de su vestir. Y que esto que esté haciendo así con las manos no quiere decir que sea mi caso, ¿eh? Eh, Yo, ustedes saben que soy un desastre para vestirme. <ríe> bueno, vamos ahora sí con este mismo sol, pero en Leo... Pero en casa 8 y la casa 8 en Leo. ¿De qué se trata? ¿Cómo se come esto? Sol en casa 8, seductor, elucubrador y misterioso. Casa 8 en Leo, autoridad o autoritario. Busca siempre la aprobación de los demás y tiene una gran conciencia. Sol en Leo, líder, fiel, noble. Y oh, arrogante, tirano, orgulloso. Por lo que es muy posible que si tenés esta combinación en esa carta que estás estudiando, estés ante una persona arrogante, autoritaria y seductora, que busca la aprobación de los demás. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, por supuesto, como todos los días. Chao, hasta mañana. Que tengas un día maravilloso.